Vamos a ver ¿Cómo valora usted la actuación de militares y policías ante agresión de reclusos? Vamos a ver cómo dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp eh, contactándonos a través del 829 451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a esta pregunta. ¿Cómo valora usted la actuación de militares y policías ante agresión de reclusos? Así es que vamos a continuar y en el contenido de nuestro programa de hoy, reclusos se enfrentan a golpes con policías y militares en pleno tribunal. Vamos a ver. Varios imputados a quienes se les conocía medida de coerción en un tribunal de Bonao se enfrentaron a trompadas y patadas con los guardias de seguridad. El conflicto dejó varias personas heridas, entre ellas un abogado y uno de los acusados. Los imputados están implicados en un atraco a una estación de expendio de combustible de esta jurisdicción. El incidente inició cuando la jueza del tribunal decidió aplazar la audiencia debido a que el representante legal de uno de los acusados, no se presentó, no se presentó allí. Y ahí están las imágenes de apoyo y por supuesto, ahí hubo una fisura en la seguridad. Bueno. <risa> Porque da vergüenza. Sí, sí, miren, lo, lo, la situación es un poco incómoda en esos... ¿eh? Bueno, vamos a ver, Carolina. Bien, eh, la verdad es que da mucha vergüenza. Vergüenza sería la palabra, lo que eh, podemos decir en torno a esta escena que se viralizó en el día de ayer. Estamos hablando de que en un tribunal, en un juzgado, vemos imputados entrarle a golpes a galletas a los a los seguridad a las policías lo increíble de esto es ver los mecanismos de defensa que usan nuestras autoridades mire como que se pone en el video muchachos mire como que se pone el hombro uno de los policías corriendo como cuando es eh, un muchachito que la mamá le va a dar pónganlo mire hay hay uno el, el que entra mire es el de gris o sea es una pelea en el barrio Exacto. en el barrio con los muchachones que se entran a trompadas a ese punto está llegando el... el mire ese, vuestra, mire, por míralo favor. allá. Miren el nivel de irrespeto al que han caído las autoridades por parte de los ciudadanos o de imputados, más allá de lo que se haya dado en el momento. Eh, se supone que hay un nivel... Que hay un nivel de distancia entre autoridades, señores, estamos hablando de un juzgado, de un lugar que se supone que tiene un nivel de solemnidad, que si se quiere está sagrado. Estamos hablando de que hay una jueza, de que hay personas que están representando a una parte del sistema judicial de la República Dominicana y que tenemos a dos imputados sin esposas y sencillamente se entran a cachetadas, a trompadas. Pero este es el reflejo, señores, de diferentes aspectos de nuestra sociedad. Aquí estamos y hemos estado observando que en, por situaciones mínimas, parqueos, por pizza, por 100 pesos, han matado a ciudadanos. El mensaje no solo desde este punto de vista eh, legal, desde este punto de vista del momento y de la situación en que se vive, autoridades imputados, es un reflejo de lo que está pasando a nivel social. Las, el, el, el nivel social El nivel de violencia perdón, El nivel de violencia que estamos nosotros observando En todos los ámbitos Sencillamente es preocupante Ahora, ¿por qué no se guardan Las medidas de seguridad en estos ambientes? ¿Por qué no se toman restricciones De gente que esté en un tribunal? Ustedes podrán hablar, hablar más de eso O sea, una gente que está siendo juzgada Que esté ahí sentada como si nada O sea, no sabemos lo que podría pasar si se da el caso de que estén familias, a menos que sea un caso un, un caso cerrado, en el sentido de que sea solamente con uh -huh. los imputados y uh -huh. autoridades, o jueces y policías, a, puerta a puertas cerradas. Cuando están los casos de que hay familiares, de que están los imputados, o sea, de que un círculo, un grupo de gente que está a la espera, que está ansiosa, que está con situaciones que quiere resolver y que se sienten afectadas de una parte y otra, uh -huh. Y que estén con las manos sueltas, o sea, no sabemos lo que podría pasar en ese ambiente. Creo que es como muy ligero, muy light, muy sencillo, eh, como que el, el ambiente de mantener a gente que está siendo imputada, que está siendo juzgada, bueno. el resultado podría ser este, Bien. y quizás mucho peor. Como Gracias, que hay cosas como que tú no la entiendes realmente. Gracias Carolina. Yerian, buenos días, Dios ¿cómo mío. andas? Buenos días, buenos días a todo el equipo. Vamos a ahorrarnos, ¿verdad? Buenos días, la, la Adelante, adelante con el comentario. Sí, miren, okay. cuando yo veía esto, evidentemente que uno se llena de impotencia. Pero, ¿qué pasa? Los que buscamos siempre encontrar la solución a un problema en función de estudiar la causa, no nos vamos a quedar en el simple hecho. Cuando inicia el problema, yo escuché que uno de los reclusos dice: Son tres años. Y eso es lo que debería inmediatamente la autoridad investigar. Fíjense, olvídense del problema, ¿verdad? Porque eso fue una reacción ya... A qué, ¿A qué audiencia era que ellos acudieron? Bueno. No. Porque eh, si es una medida de coerción. No, ya no, esa, no, ya no, no era no. de fondo porque Tiene estaban tres, años. tres jueces. Dice ah, él, tres, Ah, que okay, era un fondo. dice ¿verdad? Sí, sí, ya, ya era de fondo porque hay, hay tres jueces. Dice él, son tres años ya. Aparentemente ese caso ha estado... Pues, eh, se, pues se benefician ellos porque el eh, sí, sí, la... En el cálculo de, de, de tiempo del periodo que corresponde, Pero si es así, yo no lo entendí. No, obviamente, Exacto. está en Entonces, ¿Qué no? pasa? Claro que no. Miren. Pero un eh, día más, un día menos. Cuando él dice eso, yo no sé si ustedes si sí lo tenemos, que se pudiera escuchar ese, ese, ese fragmento. Búsquelo, que para es el verlo, mira cuando parte, uno yo no de ellos hago. se ha no se echa para atrás y dice, Señor, ya son tres años. Es decir, ya estamos hartos de que nos estén aplazando. Y miren. Esta reacción de, de uno de ellos y los otros lo que, lo, se solidarizaron con él. ¿Qué pasa? Señores, miren, hay que estar, independientemente de que usted sea delincuente o no lo sea, porque hasta que no haya una condena, usted no lo es, se le presume inocente. Miren, hay que estar en esos procesos, hay que estar en esos procesos. Nosotros, y Amado me lo había advertido con anterioridad, nosotros, sí, me dijo, Vas a, te vas a llevar a muchas frustraciones porque el sistema no es que lo yo, que te enseñan que en te la Yo te he dicho, hay que ligarlo con piedra. Sí, pero tenemos que romper con eso. Señores, no es posible que un imputado lo acusen de algo, le dicten una medida de coerción, por ejemplo, de tres meses, y que la resolución, que es con la que tú vas a apelar la decisión, salga en tres meses. O sea, en lo que, en lo que el caso se resuelve, espérate en tres meses para que pueda apelarme. Y Mira. ya llegó la revisión. Mira, ¿Qué, ¿Qué vaina a, es esta? La revisión vino, administrativa. Ayer vino ¿eh? un amigo oh, no. a mi oficina, un amigo de Samaná, y trae, me trae un expediente. Y en el expediente, Yo pensé que era un no pecado una vaina. No, no me hable mm. de esa Que <risa> <risa> Amagándole la vida a uno de temprano. Pues mira, él llega con el expediente y precisamente la resolución la notificaron ahora el 18. Y, y, para, el 18, y para el día... El, para el día 8 de este mes de diciembre, ya él tiene fijada la revisión de los primeros tres meses. Exacto. Eh, <risa> o sea, a... dos meses y medio esperando una jodida resolución. No, pero a, Señora, ahí mire, se la varían ya. No pero, eso es un eso. Pro, no, pero es un problema, no, porque mira no, qué es lo que pasa. No, hay jueces que no lo marían. Señores, es que, es que no puede ser que una persona le, le pongan prisión preventiva, o sea, lo manden para la cárcel tres meses, y que la resolución... Que es, ¿verdad? El documento que tú apelas, ¿sí? con la que tú puedes accionar. Es la base de tu apelación. La base. No llega en tres meses, dos meses, ¿qué es esto? Señores, ese es el problema. La mora judicial. Y, ¿verdad? Esos procesos incidentados eh, y provoca desesperación. ¿Qué pasó con estos reclusos? Explotaron. Dijo uno de ellos, son tres años ya se hartó, así, así con J, para que, para que lo entendamos. Y tenemos que revisar ese problema, que yo creo que fue el detonante, estoy seguro que, que ese fue el detonante de la desesperación y de la reacción de estos reclusos. Ahí es que está el problema. Bien, Francis Rodríguez. Vamos. Bueno, eh, eh, socializando mentalmente eh, la situación, en principio, para el orden institucional en el país resulta chocante que haya una reacción ya sea por lo que haya sido dentro del tribunal que debe de tener un comportamiento y por encima de, de si el reo entiende que es justo quien promueve el aplazamiento precisamente la ausencia del abogado, de uno de los imputados, de uno de sus compañeros del propio caso. No es el sistema que te está alargando el, la situación, no es el sistema, en ese momento, obviamente, que él viera que son tres años, no le da razón para hacer el desorden que hicieron, y cuando hablamos entonces de la seguridad Nada interna, de la seguridad interna del Palacio de Justicia, frente, frente a un juez, yo creo que debe agregársele. Debe, de, la, de la venganza. Debe no, agregar, Sí. Por pues lo que pasa es que como él yo no quisiera, tiene forma de expresarse. Yo verte a ti en un sí, policial de un día para otro para que tú Pero veas. no sí. justifica ningún comportamiento, Mira. aún yo lo haga. No, hay distintas Oye, reacciones en esos retos Pero hasta no, no, pero yo he reaccionado mal Oye, no Oye, no es, no, no no no es fácil, tres años sin tú saber. El preso con el perdón sí. fácil. El recluso, el preso, el, el imputado, lo que quiere ver es una solución a su caso, sea que lo condenen o no, porque sabe que si lo condenan tiene opción de seguir hacia adelante. Tú me entiendes, o sea... Imagina que por todo nos estamos entrando a trompa, continuo. Bueno, pero eso no pasa siempre. de todas maneras, no mi preocupación es que la solemnidad y el respeto a quien le hemos indicado o la tenemos como las personas que habrán de decidir la suerte de mi libertad en ese instante, que es el juez, merece respeto. Y si hay autoridades que tienen la responsabilidad de resguardar la seguridad de los jueces, de los imputados, de las víctimas, de los abogados, creo que esa dotación completa de bonao, de lo menos que tiene conocimiento, es de sus responsabilidades en el ámbito del tribunal. Demostrado, demostrado. Y no creo tampoco que haya que poner mayores me, mayor, eh, mecanismos de seguridad. Es simplemente observar los protocolos. Los protocolos. En los tribunales de la República está garantizada la seguridad física idearia del imputado. Y eso es por ley, eso es por constitucional. Pero está preservada la seguridad de los jueces, de, los, de las víctimas, de los abogados, de las personas que participan del juicio. Es tiempo de que con el tema del COVID los tribunales puedan continuar despejando los tribunales. Y que solamente asistan las personas que están involucradas. Lo de la valla hay que dejarlo afuera. No, pero ¿qué guardia que pelea? No, ese le dio ¿Y ¿Qué guardia un... es ese? Eh, no, no, no ti mínimo tiene que ser boxeador. Ese. Fue peleó con todito. Ese le dio gote le, a todos. Le dio hasta los propios policías que estaban al lado. Y no, de. y le dio un estrellón <ríe> del suetecito blanco. <ríe> que Ese obres? fue el que más me gustó. Dios me libre de una gente así. <ríe> el que más me gustó fue el suetecito este? blanco, que era un... un, un mira, ese. Igual, ese, igual, ese igual. Igual. Mira, tú verás el estrellón que le da. Para que no... Porque el señor, o te o te adecuas uh, sí, uh, sí, pero lo, lo dejaron solo eh, eh, prácticamente sí. no le dio aunque, aunque, aunque la no mayoría es. de pero no es lo que el, nosotros el, el de debemos los nosotros guardias no se apostaron en la puerta no quizás para evitar que, debemos, que ellos salieran corriendo mira, no es lo que debemos ver ni es lo común no es cierto que en los tribunales de la república cosas como estas se vean a diario, cruzado, no, cruzado, eso cruzado, no cruzado, es común y los reos por más desesperado que esté, tiene que tener un comportamiento. Y si intentan sublevarse en un momento, lamentablemente hay que llevarlo a la audiencia. Como sea. Gracias, Francis. Sí. Miren, eh, cuando don Niceto Alcalá Zamora creó el código procesal penal tipo para Iberoamérica, la República Dominicana. <coughs> eh, Aún cuando en principio hubo su resistencia, pero se sumó al carro de establecer como norma procesal penal en la República Dominicana el, el código procesal penal tipo para Latinoamérica. Bueno, la estaba de procurador Domínguez Brito al inicio. Sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, la República Dominicana tenía un el código de procedimiento civil, eh, perdón, penal. Eh, Código de Procedimiento Criminal, criminal. se uh -huh. llamaba, que era el código que habían aplicado los haitianos cuando en 1822 ocuparon la isla. Posteriormente, cuando pasó todo el proceso después de los hechos, nunca el código eh, eh, fue... fue a, era, fueron aplicadas ni siquiera las leyes... Era el código la, francés. Las leyes, era código francés. Ni siquiera fueron aplicadas las leyes españolas cuando la anexión, de hecho, el propio... Eh, eh, Francisco del Rosario Sánchez en su defensa decía aquí no hay ley para juzgarme porque todavía no se aplican las leyes españolas y el código y se presume que el código francés no puede ser aplicado porque eh, la república está bajo el régimen de otra nación y, y eso fue un planteamiento un desarrollo teórico que él hizo en su defensa donde él plantea la falta de, de legalidad del de, de, de de, proceso exacto. o sea no hay un principio de legalidad para juzgar pero bueno ese código, en 1888, Lili emite un decreto donde ordena la creación, la adaptación a la idiosincrasia del pueblo dominicano y la traducción al español, porque todo el tiempo fueron en francés. Por eso, en la Facultad de Derecho se daba francés, porque la jurisprudencia, muchos eran francesas. Entonces, en definitiva, eh, es a partir de 1888 que nosotros tenemos un código que había sido ya en estos tiempos acusado de ser vetusto, anciano, atrasado, eh, de, de demasiado formalismo, demasiada escritura, de, bueno, muchísimas cosas se dijeron. Pero, ¿qué pasa? Se nombra una comisión en la República Dominicana, compuesta en su... En su la cabeza era Damián Olivares y estaba Ramón Núñez y Núñez, eh, y esa comisión crea las bases ideológicas para adaptar el Código Procesal Penal Tipo de Iberoamérica en la República Dominicana. ¿Qué esperábamos de ese código? Primero, agilidad en los procesos, que los procesos se, en, en un año, un proceso eh, tuviese ya eh, de manera definitiva. Eso era lo que se entendía, que en un año pudiéramos estar de manera definitiva, eh, con, un, con un proceso Con un resultado Exactamente, con un proceso ya en ejecución de la pena El tipo ya está condenado y la pena se está ejecutando Pero ¿qué pasa? Que la aplicación que se le ha dado Y la versión que en cada cabeza de juez hay del código Es lo que ha dañado esto Incluso el propio, bueno, los actores todos Los actores, los actores del sistema Incluyendo Han encontrado incluyendo un mecanismo. los abogados sí. La defensa pública tiene su mecanismo. Tiene su, tiene su parte de culpa. Los abogados privados tenemos una gran cantidad de culpa en eso, pero también los jueces y los fiscales. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que esto es un trabajo. Por ejemplo, la defensa pública no llega a acuerdo. No llega a acuerdo? O sea, un penal abreviado. La defensa pública no lo lleva porque tiene que admitir el imputado que él es culpable y para ello eso es un pecado capital. Y eso es un disparate, una estupidez. ¿Por qué? Eso es una salida, una vía una vía rápida y suspendido rápida. y irte para tu casa. Pero no solamente eso. O, o ellos se creen que todo el que llega a los tribunales inocente que ellos están defendiendo inocentes, qué ilusos son si sí, creen eso. Sí. Óyeme, entonces... Es interesante, sí. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, el fiscal... Que no, tiene, que, no, que no aplica de manera com, eh, eh, común, normal, digamos, en su día a día, salidas alternativas, tiene la rumba de expediente, yo le, voy a, yo le voy a a cualquiera que quiera comprobar esto que yo acabo de decir, que vaya a la fiscalía o si conoce a algún fiscal, que vaya a donde Jan sí, Soria, tiene, que vaya a donde tiene. Kelvin Pimentel, que vaya a donde... donde Cualquiera de esos muchachos, y le pregunte cuántos ¿Cuánto expedientes tú tienes? tú tienes, ¿sabe lo que le van a decir? Yo tengo 250, yo tengo 300, y hay fiscales del país que me han dicho a mí que tienen 600 expedientes. Y eso es humanamente imposible. Si yo tuviera en mi oficina la mitad de esos expedientes, sí, con, oye, con 50, yo estuviera navegando en cuarto. Con 50. Óigame, señores. Esos... ¿Y lo que tienen los lo, lo defensores públicos? Ta pero que sí, es lo eso, mismo, eso es lo bien. mismo. Yo le pregunté a, la, a nuestro amigo, tenía 460. Oye, es que no hay... Yo no, no creo hay, que se pueda completar. No hay salidas alternas. Aquí debimos, ¿en cuánto tiene? ¿2004? ¿Para acá cuántos años han pasado? ¿Tú 16. Un... Yeah. ¿Eh? 16. 16 años. Nosotros debimos... Haber enseñado a la población a través de la práctica normal a que las salidas alternativas son unas salidas al proceso. <risa> que, y eso que pasó en Bonao... Que Lo que busca es descongestionar claro, precisamente el señores, sistema señores, de justicia. Porque señores, la, la, la resolución de conflictos de manera pacífica mm, es uno de los pilares del, de, de, de, de, del tratado gracias. que se da exclusivamente con, con más... Eh, presencia Señora. es en, el, en lo laboral. Que, que, en lo laboral lo primero que te dice el juez, vamos a ver si llegamos mm. a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. que esto? se busca a través de los mecanismos de, legales que dice, salgan por la puerta grande y lleguen a un acuerdo. <ríe> pues mira, mira, yo te voy a, te voy a decir una cosa. Ninguna mm. sociedad organizada del mundo, ninguna. Estoy hablando de lo que habla de Estados Unidos. Estoy hablando incluso de lo que, no, no, de no, de lo que habla más de lo que Finlandia, habla, Islandia, Islandia, Islandia, Suecia, exacto. Suiza. Ninguna de esas naciones pueden judicializar toda la conflictividad penal que se produce en su sociedad. ¿Cuál, que, ¿Cuál es el porcentaje que se, que se judicializa? Es decir, que se lleva a los tribunales un 20%. Y la que más llevan, llevan un 25%. Aquí señores. estamos no rondando puede, por el 80%. Por y las penas no que no, no puede, pasan de 15 años. Y si eh, no, Las penas en países desarrollados que han logrado eh, reducir la criminalidad, no pasan de 15 Mira, años. Y si no, fíjese nuestro gran problema que tenemos en las cárceles, vayan a ver cuánto preso preventivo tiene al Valle, vayan a ver cuánto preso preventivo tiene la cárcel departamental, y eso es producto de eso. la mala aplicación por los actores del proceso, de un Mira. código que se presume iba a descongestionar las cárceles, iba a agilizar los procesos, iba a dar una solución iba inmediata a, dar a los... Hay muchísima bagatela. A ti Mira. te roban un celularcito de esos maquitos. Y para ti ese es el gran caso del mundo. Pero para mí que soy fiscal, no puedo dedicarle tiempo a esa vaina. Mira, eh, amado, y demás. Claro. ¿Sí? Lo, que esto encierra, lo que esto nos llama a reflexión es que Bonao debe revertir perdón, perdón. esto. Y necesariamente tendrán los jueces que aplicar. Vamos a de descubrir algo. Vamos a brindar como más Candín, ¿Qué te parece? Ah, que no lo hemos brindado. <risa> Habríamos brindado ya, no, pero no lo hemos brindado. No porque es maldadoso, tú sabías. Entonces, verdad, que lo que es... quiero decirle es que <risa> ahora mismo tendremos que eh, Obonao tendrá que mandar un mensaje a los jueces sí. de ese delito de audiencia que se ha dado y implicados. Los mismos implicados Ahora, tú me dijiste, ¿Tú tú dijiste yo dije? Que era un tribunal colegiado Y yo nada más vi una, una vez Ibas Huyendo Amado, No, esos se fueron temprano no, Yo he visto Entonces, Usted sabe que, eh, sí eh, ver, que, lo, que lo primero es que la seguridad del tribunal debió de resguardar a los jueces. Lo que claro. pasa es que la presidenta, parece se, se quedó tratando de. ¡Ey! muchachos, Una pregunta a ustedes. Yo veo casos, yo veo mucha investigación Discovery y, y las noticias, que uno ve me, me voy a limitar a Estados Unidos, que es que más conozco y veo. Que el, el hecho de usted intentar afectar, abusar o dañar a un agente del orden, eso conlleva sanciones muy claro. graves, muy fuertes. Claro que sí. ¿Qué pasaría en nuestro país donde estos imputados le entran a trompada a las autoridades? No, bueno, no, eso es un delito, ¿no? un delito, O sea, se supone que la pena debe de aumentar y como bien tú no, decías, aumentar, por el, eh, eh, por el ser delito, juzgado, tendrá que jugarse, jugarse por eso también y, y, y a que haya un precedente. O sea, hay que sentar o, ejemplos, hay que presentar ejemplos. Es cierto todo eso que ustedes han planteado, planteado que no cualquiera le gustaría estar en una situación así, porque oye me está jugando Pero con no tu libertad es, y todo el no tema. Es, Pero el accionar, no no, o sea no no no, no lo se justifica corresponde en, en no, ningún no. momento y como no se de... paciente a los a los reos. <risa> <risa> el reo paciente, el reo paciente porque <risa> eh, eh, te, te obliga el sistema sí. a ser paciente. Porque fíjate una cosa, tú vas donde el médico y te llama un paciente, pero es la paciencia de que el médico decidió que él llega después de las 10 después y empieza a atender a, a... Sí, pero mire, miren mire qué resulta. Así como, como cuando se solicita, por ejemplo, o se, se recurre en apelación a una decisión, si la persona está guardando prisión, es más rápido el proceso, es más expedito. Debe ser. Sí, y, y realmente lo es. Eh, hay, hay un proceso que se vuela, y está establecido en la ley. Pero de manera igual, cuando un juez emite, por ejemplo, eh, una resolución o, cu eh, o cuando dicta una, una medida de prisión preventiva, esa resolución que manda a un agente preso tiene que estar por encima de todas las demás. Y esa decisión tiene que salir lo más rápido posible. Incluso creo que hay que ya legislar es tribunal, para eso. Eh, corresponde al juez. Hay que legislar tribunal. para eso. ¿Sabe por qué? Porque, porque no. no es lo mismo a Pedro, que le pongan una garantía económica y él está en su casa, que eh, eh, a Junior, que lo manden tres meses para, para, para, para la victoria, por ejemplo. O para la fortaleza Duarte. No es lo mismo. Y por tanto, creo que tenemos que ver de ese problema... Tenemos que sacar lo positivo, que es algo que sea beneficioso para el, para el proceso de justicia. Pero, mira, pero yo, no solo eso, la, para, para yo, el sistema de justicia, que, que lo indique eso. para los que están implicados ahora. Hay una pero para los fines de la institucionalidad debe haber sanción claro, encima eh. no, no, de estos individuos. Vamos, vamos a una llamada. Que quede eso quede claro. Yo te voy a decir dónde está. El ¿Cómo macho. están? Hola, Buenos días, saludo, Irka. Irka. ¿Cómo me le va? Óigame. Yo he llevado muchos casos fuera de aquí de San Francisco de Macorís y he resuelto los asuntos en la gran mayoría de los casos con penal abreviado sin ningún trauma. Aquí se me ha hecho imposible. Fue tan imposible que Santiago, me gané Santiago, que una vez el anterior fiscal titular, Rey Victorio, siguiera en un programa de televisión, que yo iba a hacerle propuestas indecorosas a su oficina. Porque le propuse un penal abreviado para un cliente, para un cliente mío? ¿Por es qué a los fiscales se les olvida que yo gano dinero con lo que los clientes me pagan? Y ellos ganan dinero, pasa lo que pasa, porque tienen un salario pago por los impuestos que yo pago. Entonces, no entienden cómo manejar la situación. Por otro lado, ese es un punto. ¿Por qué es que se le hace tan difícil a los tribunales Poner horario para los casos. Porque es que si tú pones a todo el mundo a las 9 de la mañana se van a llenar los tribunales de gente y de presos. Vamos a poner Mira, tal caso se va a ver a las nueve. De nueve a nueve y media tú tienes que estar ahí. A las nueve y media pasó o sea, otro caso, te quedaste por otro día. Punto. Porque es que se llenan los tribunales. Y a un solo tribunal es un abuso que a un juez le pongan en un solo día hasta 50 casos a conocer. Entonces, por eso es que viene el entaponamiento de cómo vamos a solucionar este problema. Con el COVID se ha agudizado más el problema porque hay menos personas trabajando en la secretaría. Eso es un abuso humanamente. Tú no puedes conocer 45 y 50 casos en un día. De, de, Irka, de diferente índole. Irka, depende cuál sea el momentum en que se está desarrollando el proceso. Porque, por ejemplo, medida de coerción. Mira, yo tengo la experiencia de Chile y de Costa Rica, que los jueces de la instrucción conocen 40 y 50 casos, pero lo de ellos es expedito. Es que es rápido, papá, sí. papá, pa, pa, pa, y cuando tú vienes por a ver eso, a las 11 o a las 12 de la no son. No, no se sé depende aquí... Es que Calificación, aquí, es que aquí llevan hasta testigos a las medidas de coerción. Eso no tiene nada que ver con la medida de coerción, el testimonio de una persona. Eso va a venir después. Pero ahí va no, a venir porque ahí lo que tú vas a determinar es si es factible o no la, la, la, la qué, o qué tipo de medida de coerción sea factible, o si es factible aplicar una medida y punto. ¿Tú entiendes? O sea, es que Exacto. lo hemos, es que lo hemos hecho entonces, al revés, lo estamos haciendo el día al revés. que a mí me toca una audiencia. Yo voy preparando a hacer en el tribunal. Mi oficina está sola, yo soy notario. A veces me tienen que llevar de la oficina los lo, lo falta para yo notarizarme. Al tribunal.